Y tiene la misma tirada, que, ya que se rebote malito que, y tiene la misma mirada que, ya que se rebote Y tiene la misma mirada que tú ya a veces me